Uuuh, hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a este evento número 55 de Mortal Kombat Y bueno, resulta que el evento estuvo bugueado por más de una hora y media Y como siempre, o sea, el Nuevo Studio nunca trae una disculpa Y también el día de hoy se cayó Google y todo lo demás, y todos sus servicios, ¿no? Entonces vamos a hacer esto brevemente, súper que fácil y sencillo Digamos que NetBrand Studio pidió disculpas porque se bugueó el evento 55 Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es como siempre bajar a las entrañas de la cripta e ir hacia la cueva de la, hacia la hacia cueva especial esta de las telarañas, de, la de la araña esta que es horrible, correcto, entonces tenemos que llegar, bajar la cripta, ir a sus entrañas y todo lo demás y el camino es muy sencillo, no hay ni cómo perderse porque es súper que fácil y sencillo. Entonces tenemos que ir completamente largo hacia donde se encuentra el tío Goro acostado allí. Seguimos largo, una vez que bajamos el ascensor, largo, largo, largo. Y luego de estar aquí en medio de todo este trono de Goro, tenemos que ir hacia la izquierda. Vamos largo, pasamos el comedor este que está Goro campeón allí y luego del comedor vamos otra vez hacia mano izquierda mano izquierda listo aquí nos encontramos estas vainas que son fácil de morir fácil de morir aquí en un intento y todo lo demás así que vamos a arriesgarnos que si se puede ahí vamos después de esta listo y aquí simplemente meterte en este huequito que está aquí espero no morir coño otra vez, ahí nos quedamos en el huequito quietos esperamos que pase la cuchilla pasó la cuchilla y seguimos largo correcto y bueno, entonces en lugar, aquí es la parte final la parte decisiva no tenemos que ir hacia la izquierda sino hacia la derecha ahí está el tipo enjaulado este hacia la derecha nos vemos despacito y aquí está hacia la derecha seguimos largo y ahí vamos a encontrar el cofre que no cuesta ni un solo centavo ni un solo centavo cuesta este cofre Entonces vamos a hacer esto brevemente Ahí viene la araña Que va a traspasar eso Pero no me pudo matar Entonces ya vamos a abrir el cofre brevemente Ahí viene otra araña Viene otra araña acá, Pero bueno, tiene que estar mucho ojo De la araña y toda la situación Porque la araña de carta se va a estar moviendo Y todo lo demás Ahí me quiso matar y no pudo <risas> Que suertudo soy entonces, ya ahorita sí vamos a abrir el cofre definitivamente. A ver qué recompensas nos van a dar el día de hoy en el cofre mágico de Crónica. Nos van a dar un Brutality de Cabal. Eh, nos van a dar también un Brutality de Erron Black. Una parte de Collector de la Liga de Combate. Un, una Cuchilla de Jade. Eh, una parte de Cotton Khan y también un guantelete de Jackie Briggs y bueno lo malo es que cuando ponga -e araña me mate así que eso es posiblemente eh, también me van a dar unas gafas de Cassie Cage eh, una parte de Jackie Briggs un sombrero del tío Kung Lao y también una máscara del ninja que me hacía muchísima falta de Scorpion, eh, la necesitaba definitivamente esa máscara de Scorpion. Y bueno, eso es todo lo que nos van a dar el día de hoy y toda la situación. Espero que el video les haya gustado. Le pido mil disculpas si lo subo a esta hora, debido a que el evento, vuelvo y repito, se quedó bugueado por una hora, así que no aparecía por ningún lado de la cripta, aparecía el bendito cofre de crónica. Entonces, como les digo, no olviden comentar, suscribirse. Hasta la próxima y un nuevo evento. Bye.